¿Qué me notas? ¿Me notas algo? ¿Qué estás viendo, perro? ¿Estás viendo cochinadas de nuevo? Váyase de aquí, es septiembre. No debes de ver cochinadas. Tienes que salvarte, soldado. Ella no lo merece. Vete de aquí. ¡Huye! ¡Huye! ¡Yo me sacrificaré por ti!